Os voy a explicar eh, un poco el presente de los resultados en nuestra subdirección y el futuro eh, precisamente de, de todo el trabajo que hemos estado haciendo en los bloques de dirección y ejecución a lo largo de los últimos años. En, en este apartado de resultados, como os comentaba Jorge Parra, eh, se encuentra, eh, el nuevo modelo FQM le da una gran importancia a, a este último bloque de resultados. Eh, y les centra en dos criterios, en el de percepción de los, clientes, de los grupos de interés clave para nuestra organización en el que llevamos trabajando sobre todo eh, bastantes años ya con eh, lo que es las, eh, captar la percepción de los clientes eh, de, de un segmento muy claro de, de nuestros clientes que son los usuarios, fundamentalmente los usuarios de sala eh, a través de las encuestas que se realizan a los usuarios de sala, también de las encuestas del proyecto de autocopias eh, o incluso eh, a través de, de las encuestas que se realizan en muchos centros eh, a los visitantes de las visitas guiadas. ¿De acuerdo? También eh, se ha estado trabajando en, en una forma de, de captación de, de las expectativas y, y de la percepción que tienen nuestros clientes eh, a través de pares que son clientes online, ya no son presenciales, también en eso hemos estado trabajando, e incluso se han creado unas encuestas ad hoc eh, para, para un concreto segmento de población eh, con motivo del proyecto europeo de tesoros digitales, que son las encuestas destinadas a los, a los mayores de 60 años, ¿de acuerdo? A los Silver Users. Entonces, eh, en todo esto sí que hemos estado trabajando, pero sí que es verdad que vamos a seguir trabajando no solo para captar las expectativas y la experiencia que tienen nuestros clientes con la organización, también estamos trabajando en captar... Eh, información de eh, las personas de nuestra organización, eh, que, que, cómo se sienten ellos trabajando en nuestra organización, eh, la forma de captar su talento, de evitar que esa, esa fuga de, de genios que tenemos, desgraciadamente, entonces en todo eso... Eh, estamos trabajando y, y yo creo que, que los siguientes pasos van a tener que ir en esa línea. Lo mismo que tenemos que captar también eh, y adelantarnos a las necesidades que puedan tener eh, otros grupos de interés clave, como es la sociedad, como es eh, nuestros reguladores, inversores, nuestros socios. Eh, todavía tenemos mucho trabajo por delante, pero, pero tenemos ya mucho hecho y eso es muy importante de cara a eh, que la sociedad nos, nos vea y, y mmm, no seamos tan invisibles para la sociedad. ¿de acuerdo? Luego, el, el, otro, el otro criterio que se engloba de, dentro de este bloque, que sería el de rendimiento estratégico y operativo, eh, pues, eh, en nuestra organización lo hemos centrado en el, la planificación y, y el, la implantación del cuadro de mando integral. Eh, llevamos trabajando muchos años desde el año 2017 ya en, en el modelo de cuadro de mando integral de nuestra subdirección general de archivos estatales eh, empezamos en el año 2017 yo he estado coordinando durante estos años junto con grandes compañeros como Ricard como Fernando Ransán, como Pepi algunos compañeros que ya no están en la organización como Conchi eh, en, en esta implantación y nosotros en un, en un principio pensamos que iba a ser algo muy sencillo, pero llevamos ya cinco años con ellos y seguimos con ello, y, y bueno, partíamos de, de, una, de, de crear un mapa estratégico de la subdirección, eh, ahí establecimos eh, 107 indicadores, que ahora nos parece una auténtica barbaridad, eh, con el paso de los años y con la experiencia, pues estuvimos haciendo pruebas piloto, fuimos reduciendo ese número a 84%, porque nos dimos cuenta que no todos mm, éramos capaces, todos los indicadores que nos habíamos planteado, éramos capaces de, de extraer una información y que esa información fuera relevante para, para la organización, porque la filosofía del cuadro de mando integral es eh, básicamente eh, crear un, un mapa estratégico, saber dónde va hacia dónde va la subdirección, hacia dónde queremos que vaya nuestra organización, eh, Poder medir el, el, la, la forma de realizar ese objetivo, ¿vale? eh, también tenemos que eh, ver qué acciones tenemos que tomar para conseguir esos objetivos, analizar si lo estamos cumpliendo y eh, alinear los recursos que necesitemos para conseguirlo. Y una vez que eh, hagamos ese seguimiento, que, que en, nuestra, en nuestra organización. Eh, la única pega que, que vemos es que no hacemos un seguimiento de, de todo lo que hacemos, nos ponemos a hacer muchas cosas, pero nos cuesta hacer un seguimiento y, y rendir cuentas. Y yo creo que el cuadro de mando integral precisamente es la herramienta que necesitamos para eh, ver el grado de consecución de los objetivos y una vez que les hayamos conseguido, plantearnos objetivos que, que la sociedad nos demanda y que nosotros mismos como organización tenemos que, que ocupar. Entonces, eh, eh, estamos trabajando en, en, en una nueva revisión de los objetivos, como no puede ser de otra manera, porque esto tiene que ser constante, siempre tenemos que estar actualizados. Eh, tenemos que, que revisar todos los indicadores que tenemos, tenemos que, que ver si eh, qué objetivos ponemos para cada uno de los indicadores. Estamos creando, eh, Hemos creado ya herramientas no solo para, para la ingesta de datos, que hemos trabajado mucho sobre ello, tenemos una aplicación que gracias a, a Fernando Ransan eh, fundamentalmente que nos ha apoyado mucho eh, hemos conseguido automatizar muchos de los indicadores que teníamos porque eh, cuando partíamos de esto en 2017, eh, más de la mitad de las fuentes de los indicadores no estaban automatizados y, y esto no puede suponernos más trabajo, esto tiene que servir para mejorar nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Y, y bueno, pues también eh, tenemos eh, para este año 2022 previsto una difusión por todos los centros de, de la aplicación eh, Superset, eh, Apache Superset que es la herramienta que hemos eh, elegido eh, para la visualización y análisis de los datos que nos ofrecen esos indicadores, ya tenemos unas tendencias a lo largo de todos los años y, y tenemos mucho avanzado y, y los frutos para la organización ya les estamos empezando a ver y esto solo puede ser el comienzo de un, un camino así que yo creo que pues, muchas gracias, Rosana. Bueno, nos queda un, un poco hasta el descanso. Yo voy a hacer una pregunta a cada uno de mis compañeros de mesa, pero si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta, pues también puede hacerlo. ¿vale? Eh, Juan Ramón, ¿cómo ha avanzado el proceso de digitalización en los archivos estatales? ¿Se, ha adaptado, ¿se han adaptado los archivos estatales a la e administración ¿Puede ser parece, un buen ejemplo para la Administración? Sí, sí, yo creo que nuestra organización además es pionera en herramientas digitales para la gestión del patrimonio documental e histórico-documental y en eso Archivos Estatales eh, es una organización perfectamente adaptada, decir, nos queda desarrollo de pares, nos pueden hacer muchas cosas, pero eso es algo que venimos haciendo desde 1985, que esta organización ya firmó el primer convenio con con el corte inglés, si no recuerdo mal, o la Fundación Areces IDM para digitalizar documentos cuando no se estaban haciendo en ningún lugar del mundo, incluyendo Estados Unidos. Esta, esta organización está adaptada al cambio a las herramientas digitales. ¿no? Pares es el único programa de gestión interna, pero también de, de descripción y de difusión de patrimonio cultural eh, desarrollado por una administración pública en todo el territorio nacional. Y yo me atrevería a decir que prácticamente en buena parte del mundo. ¿no? Eh, esto lo vamos haciendo luego hay quejas que si parece, se apaga se enciende, bueno, eso, eso son incidencias de la cotidianidad uh -huh. pero la, la cultura y, y vuelvo a lo mío, sí, sí. la cultura organizativa en torno a la digitalización de los procesos, eso está subido por el 100% de la organización, sin ningún lugar de dudas. Muy importante muchas gracias Juan Ramón a ti Ricardo, me gustaría preguntarte eh, cuáles son las principales tareas pendientes de los archivos estatales en la gestión, cuáles son los proyectos que crees ...que deberían priorizarse de cara al futuro, sobre todo como consecuencia de la última autoevaluación. Eh, eh, voy a contestar esto y aprovecharlo para explicar mi libro también. Que hay muchas cosas pendientes, pero intentaré ser lo más conciso posible. Eh, yo creo que fundamentalmente es satisfacer las expectativas de nuestros grupos de interés. Esto de mil formas diferentes. Eh, tenemos ejemplos de lo que se ha hecho en Tesoros Digitales un proyecto que Cristina cada vez que lo explica le falta tiempo para explicarlo bien porque son 29 22 proyectos pero es que fundamentalmente hay, hemos aprendido a, a gestionar el benchmarking como experiencia de casos aprendidos e implementarlos en nuestra organización y sobre todo conjugar con, con grupos de interés hasta ahora inexplorados por ejemplo con los artistas con, con generadores de productos de merchandising con personas que generan audiovisuales, con personas de tercera edad. Eh, y otra manera sería intentar medirlo de manera más empática. Eh, Habéis mencionado ahí la existencia de nuevos grupos de trabajo. Bueno, y aprovecho esta jornada para avanzaros que ahí hay un décimo grupo de trabajo, que es el de desarrollo del multilingüismo, con el cual de manera transversal estamos abordando los grupos de interés desde otra percepción mucho más empática, cuando intentamos transmitir nuestro conocimiento con, a través de lenguas diferentes, culturas diferentes, conocimientos diferentes, empatías diferentes, y por lo tanto intentando adaptar a esos territorios que a veces pues, se pueden sentir eh, no excepcionalmente llamados por, nuestra, por nuestro excelente patrimonio, porque justamente no enlazamos empáticamente con ellos. Y en tercer lugar, eh, con generación de proyectos como con el que estamos abordando desde el grupo del mapa de conocimiento, que es. Intentar comprender a los opositores, eh, gran, gran experiencia, ¿no? intentar preguntarles cómo ven nuestros procesos eh, a través de encuestas, a través de reuniones que vamos a tener para conocer, conocer realmente esa experiencia del tercero. ¿no? Es decir, sería trasladar el concepto de difusión y participación a otra esfera que sería la contribución, ¿no? permitir la participación de ese conocimiento que son nuestros usuarios. El conocimiento no únicamente lo generamos como nosotros, como funcionarios y miembros de la organización, sino que tenemos que saber, saber uh, aprender y asumir y asimilar el conocimiento de aquellos que nos utilizan, de manera inteligente, de manera egoísta, pero de manera también que les permita participar. Yo creo que es fundamentalmente, en diferentes proyectos, esos serían los conceptos que, que yo creo que deberíamos desarrollar y en los que deberíamos profundizar. Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo. Y ahora, Rosana, con su experiencia en el cuadro de mando de todos estos años, me gustaría preguntarle eh, qué recomendaciones harías a otras administraciones que quieren trabajar en la elaboración de un cuadro de mando integral. Con tu experiencia de estos años, ¿qué dirías? ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Mm? En, en primer lugar, yo recomiendo eh, la herramienta porque... Eh, permite a la organización eh, no solo saber dónde está, sino adelantarse al futuro eh, porque permite eh, una, una visión hacia futuro de cuál va a ser el rendimiento de la organización y adelantarse a las expectativas de los grupos de interés, como, como comentábamos. Eh, el camino eh, no es fácil... Eh, y hay que dedicar muchos medios personales y materiales, pero eh, yo creo que eh, es, es una herramienta fundamental para que una organización pueda considerarse excelente. Eh, el saber lo que hace, cómo lo hace, el intentar mejorar eh, cada día y el tener controlado eh, todo segmentado como nos permite un cuadro de mando integra integral, yo creo que es fundamental para cualquier organización. Entiendo que posiblemente recomendarías reducir el número de indicadores. Sí, ¿no? estamos en ello. Estamos en ello. Muy bien. Pues alguna última pregunta, no sé si alguien quiere preguntar algo. Si no, a Juan Ramón le hago una, una pregunta adicional, que es ¿Cómo analiza el entorno en la subvención general, los archivos estatales, cómo analiza el entorno para intentar comprender mejor el ecosistema? Severiano contesta, por favor. Bueno, no reúno, no reúno, ¿eh? Que no reúno, no, no quiero soltarme. Pero no, mira. no eh, si tuviera que decir... Yo siempre me voy a centrar en, en el tema de dirección. Si tuviera que, que decir eh, eh, una conclusión, a mí, sinceramente, llevo también como Mercedes, como se veían muchos años en la organización, el presente no me preocupa más. Mira, el tándem ha sido estupendo, es el único tándem hecho en toda España o concedido en toda España, es decir, no me preocupa lo más mínimo, por una sencilla razón, porque como se habría no dicho, lo hicimos en el año 90 si esto son cosas que venimos haciendo los planes de resiliencia me preocupan, ¿En de, como, como miembro de la... nada, absolutamente nada si lo vamos a hacer, y lo estamos haciendo porque porque lo venimos haciendo hace muchos años es decir, a mí qué más me da un contrato de descripción, SACS, venga por resiliencia o venga por capítulo 6 de nuestro propio presupuesto, qué más me da más gestión, menos gestión, más esfuerzo. Vale, lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir. Eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es, por ejemplo, el futuro. ¿Eh? El otro día decía Bill Gates que Google va a necesitar 4.000 personas a contratar en los próximos dos años. Y esas 4.000 personas son filósofos, gentes de letras, historiadores. No necesitan tecnólogos. Necesitan pensadores de futuro. Entonces, el otro día y también... Y, matemát coserían. y matemáticos. Exacto. Uh -huh porque son medio filósofos, la matemática se mueve en ese ámbito de la lógica y la filosofía, no lo que El otro día, Sabriano y yo estuvimos en la presentación de la ley de la memoria, bueno, era una jornada, hecho por, convocada por las asociaciones en el Congreso, y hablábamos de algunas necesidades del futuro, y eso sí que me preocupaba, para nuestra organización. Y me preocupaba ese futuro, porque eh, uno de nuestros grandes déficits, no tenemos una ley de archivo ¿Hay ley de archivos de la Administración General del Estado? ¿Alguien la conoce? Yo conozco la de las 17 autonomías, pero no conozco la ley de archivos y de gestión de documento público de la Administración General del Estado. Eso me preocupa. Me preocupa que cuando me meto en, en, Administración digital, en la Secretaría de Administración Digital y empiezo a ver los archivos de preservación digital y de gestión de, de, de documentos nativos digitales, me quedo colgado en una pestaña que dice de estos se ocuparán archivos estatales. Eso me preocupa para el futuro. Y otra cosa que me preocupa para el futuro es, eh, ¿van a tener nuestras, nuestros hijos y las generaciones siguientes la memoria que yo tengo de mi pasado? Ellos la van a tener en ceros y unos, en metadatos. La van a tener. Estamos haciendo algo por eso. Eso es lo que me preocupa. Todo lo demás lo hemos hecho siempre. sabía ¿Eh? ¿Eh? decía una reflexión sobre ello también, ¿no? está en la misma sí. línea que, que ha contado o sea, mi reflexión final, uh -huh. y con eso yo cierro mi intervención porque ya me estoy metiendo en uh -huh. filosofías y, y ahí el debate puede ser intenso Muchas gracias Juan Ramón. Bueno, tenemos tres minutos para cumplir el, el programa, ser respetuosos con el tiempo, no sé si hay alguna pregunta, si no me atrevo a hacer la última a, a Ricard, ha mencionado antes el mapa de conocimiento, eh, a mí me parece... Yo lo conozco, me parece una herramienta impresionante para una organización como los archivos estatales, que lo que tiene precisamente es eh, que gestionar el conocimiento. Y si nos podrías contar, explicar un poco tu experiencia, o cómo crees que puede ayudar el mapa de conocimiento a la gestión de los archivos. Sí, el mapa de conocimiento sí es una herramienta muy sencilla, porque son dos ramas, un directorio de especialistas asociados a niveles de conocimiento, y luego, cómo se documenta en forma de repositorio eh, esa, ese traslado del conocimiento tácito a un, docu a un conocimiento documentado. Eh, ¿Para qué sirve? Sirve para detectar lagunas de perfiles de especialistas en nuestra organización. Por ejemplo, si detectamos que faltan pocas personas en conocimiento de administración electrónica, deberíamos promover planes de formación al respecto. Retener ese talento antes de que no huya y deje un vacío eh, insondable en nuestra organización. Y al mismo tiempo debe servir también para empoderar a esos mismos especialistas y que sean ellos los que conformen la docencia y los planes de formación e invitándoles a que lo documenten de manera más eh, sostenida. ¿Para qué? También para ayudar a aquellos futuros compañeros, en forma reitero, de opositores, que les permita conocer lo que requerimos a través de nuestros contenidos de, de los temarios de las oposiciones. Es decir, yo creo que tiene una pluralidad bastante interesante de utilización esta herramienta y estamos de su implantación. Bueno, Muy bien, pues como observador y, y colaborador creo de verdad que, que se ha avanzado mucho por parte de los archivos estatales en el ámbito en el ámbito de la gestión y, y de verdad que os animo a seguir en este camino que eh, la historia es que es un camino un poco desasosegante porque la mejora continua nunca se acaba es decir implica que siempre tienes que mejorar algo, ¿no? y eso pues es verdad que es un poco provoca un poco desasosiego pero al final una vez que te metes en este camino te das cuenta de que es el único a seguir de verdad por las organizaciones muchas gracias